¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento. ¡Excelente, papá! Bien, como ya vimos en la descripción del video, vamos a ver cómo tener la nueva actualización de WhatsApp de Android, pero con el estilo de iPhone. ¡Qué sabrosongo! Y como siempre, les voy a dejar el enlace en la descripción del video, para que lo puedan descargar al toque nomás. Ah, pero como muchos usuarios me dicen esto... No encuentro el enlace Josematsu, toma tu dislike. Bueno, por si acaso también lo pondré en el primer comentario, para que lo puedas ver y descargar con completa facilidad. ¡Qué sabrosito! También te dejo mis redes sociales para que veas buenos memes y de paso veas videos cortitos que de seguro te van a servir. Pero desde ya te pido que me dejes un batisabrosito like. Para poder seguir creando contenido. Y si eres nuevo en el canal, pues suscríbete. Aprovecha que es gratis, por ahora. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Bueno mi querido rufiancito, lo primero que hay que hacer es ir a Whatsapp y desinstalarlo. ¡Ah! Pero tú me dirás... ¿Por qué tengo que desinstalar en lugar de actualizar mi Whatsapp? ¡Qué buena Sí chiquitín, muy buena pregunta. Lo que pasa es que las APK de WhatsApp, como esta que estamos instalando hoy, o incluso WhatsApp Plus, son aplicaciones editadas a partir de WhatsApp normal. O sea, son otros programas. Por eso tienes que instalarlas y no actualizarlas. Bueno, vamos a desinstalar. Pero como ni tú ni yo queremos que pierdas tus mensajes, ni tampoco tus packs, lo primero que tenemos que hacer es es crear una copia de seguridad. Obviamente nunca la guardes en Google Drive, porque además que demora para cargar, demora para crearse. Si tú eres de las personas que chatean mucho o tienen muchísimos grupos de conversación, asegúrate de borrar esos chats que te ocupan mucha memoria y que seguro nunca has leído, así como tu familia borra tus mensajes sin haberlos leído. De veras se pasan. Ah, pero tú me dirás. Si desinstalo, ¿se va a perder mis mensajes y mis stickers? No, señora. Para eso la copia de seguridad restablece automáticamente mensajes, fotos y stickers. Pero los videos no. Como vemos en la parte de abajo, antes de crear tu copia de seguridad, debes activar la opción de guardar los videos también. Pero recuerda que eso hará la copia más pesada y ocupará más memoria. Bueno, una vez que ya creaste la copia de seguridad en tu celular, procedemos a desinstalar WhatsApp, sin miedo nomás. El software es seguro, tú sabes que yo no te voy a engañar, como ella. Si cuando descargas la aplicación te sale este mensaje, ya sabes que la aplicación no es maliciosa, solamente que requiere tu aprobación ya que no la estás descargando desde la Play Store. ¿Y ahora qué procede? Pues la instalación. Vamos a la carpeta Administrador. Una vez dentro, podemos ir a buscar en Archivos, pero nos vamos a demorar. Vamos directamente a donde dice APK. Y si nos sale un mensajito que nos dice que no hay permiso para instalar, solamente vamos a configurar. Confiar en esta fuente y listo. Ya podemos regresar y ahora sí instalar este WhatsApp. Le damos a abrir. Le damos los permisos correspondientes. Aquí le vamos a dar aceptar y continuar. Ingresamos nuestro número telefónico. Y luego obviamente a restaurar. Lo cual demorará según la cantidad de información que hayas copiado. Y finalmente le damos en siguiente. Colocamos nuestros nombres. No olvidemos que el proceso de restauración sigue ejecutándose a pesar de que ya podemos ver algunos mensajes. Así que no te asustes si es que ves que todos los mensajes aún no son visibles. Y listo, ya tenemos el nuevo WhatsApp. Pero para que tenga una apariencia de iPhone debemos hacer lo siguiente. Vamos a la parte superior derecha, al lápiz. Y luego entramos a donde dice Mods. Dentro de mods, le damos clic a Found mods. Aquí vamos a encontrar las opciones de temas. Una vez dentro, vamos a la opción Cargar tema. Obviamente, pues papá. Escogemos la carpeta Descargas o Download. Y aquí tenemos los dos temas que hemos descargado previamente. El tema blanco, José Matsu, y el tema oscuro, José Matsu. Escoge cualquiera de los dos. Yo voy a escoger el tema blanco, para más placer. Y sea que hayas escogido el modo oscuro o el modo blanco, va a ser lo mismo en cuanto a las demás opciones. Y ahora sí, ya podemos ver toda la interfaz que tiene el WhatsApp de iPhone. ¡Qué sabrosito! Podemos ver aquí los estados. Podemos ver aquí las opciones de llamada. Las opciones de cámara. Primero hay que permitir. Como puedes ver, una característica de este WhatsApp modo iPhone es que tenemos las historias en la parte superior. Pero si no te gusta tener aquí las historias, vamos nuevamente al lapicito que está arriba. Al lápiz, digo, acá hablamos como macho alfa. el macho Y luego vamos nuevamente a mods. Otra vez vamos a Found Mods. Y ahora hacemos clic donde dice pantalla principal. La primera opción, la que dice barra superior, es la que nos va a llevar a la opción de habilitar historias similares a Instagram. Si lo desactivamos, ya no se va a ver. Aquí también vemos que dice poner mi nombre. Si lo desactivamos, tu nombre ya no va a aparecer arriba. Y como ves, ya no se ven las historias. Yo vengo del futuro y a mí no me cargan mis contactos, se borró mi agenda. Tranquila señora, lo que pasa es que si tienes tus contactos guardados en Gmail, va a demorar un poco en sincronizar, tal vez media hora, una hora, pero eventualmente sí va a sincronizar. Ah, sí cierto, ya se me sincronizó, vengo más del futuro. Ahora, si quieres activar los emojis de iPhone, solo vamos nuevamente a FWAT Mods. Escogemos la opción Universal y luego a Estilos y Apariencia. Vamos a descargar la opción que dice All WhatsApp de iOS. ¿Y luego qué procede? Pues descargar, ¿no? Al toque nomás. Una vez que descarga, la seleccionamos. Y ya lo podemos usar. ¡Qué sabrosongo! Una característica de este WhatsApp es que puedes hacer mensajes bomba. Es decir, escoges lo que vas a escribir haciendo clic aquí en este icono de la bombita. Escribimos lo que quieras. Y abajo vas a indicar cuántas veces quieres que se repita este mensaje. Por ejemplo, 10.